Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches y uno de los temas más importantes que ha tocado esta jornada es sin duda lo que el Fiscal General del Estado, el señor Juan Lanchipa, ha mencionado esto sobre la apelación que se ha retirado de los 30 años que se le había dictado al doctor Jerry Fernández del caso Alexander y bueno, justamente nos encontramos con el doctor en su domicilio. Muchísimas gracias doctor por habernos recibido esta noche. ¿Cómo recibe esta noticia por parte de la Fiscalía? Eh, buenas noches, agradecido a su medio por la entrevista y por la visita en el departamento eh, Lo recibo con mucha gratitud, con mucha alegría eh, El hecho de que la fiscalía haya retirado eso, la apelación Y sobre todo esos 10 años más, imagínate 30 años sin derecho a indulto Que me querían imponer eh, con mentiras, con falacias eh, Por parte de la anterior gestión de... De la Fiscalía. Eso hace que por lo menos esta persona, Jerry Fernández, eh, recupere un poco más la confianza de que se va a hacer justicia al final, se va a hacer justicia con mi persona, eh, eh, esperando ¿no? todavía eh, que se salga mi absolución todavía. Eh, no cantamos victoria, hemos dicho con el abogado, hay que esperar. Eh, seguimos en esa, en esa línea, no hay que bajar la guardia, pero sí estas, eh, estas noticias son muy alicientes, son muy favorables, le levantan a uno el ánimo y las ganas todavía de seguir luchando. ¿Qué se ha hablado con el abogado ya defensor, obviamente, doctor? ¿Qué es lo que se va a hacer de ahora para adelante? Por lo pronto... Eh, Esperemos ya pedir una audiencia para ya estar libre. Con los nuevos elementos, con estos nuevos elementos, el Consejo de la Magistratura esta mañana, eh, que ha indicado que si hay responsabilidades en jueces, en eh, los jueces que han llevado mi caso desde la etapa preparatoria, y tanto el, después el juicio, han encontrado responsabilidades. Y han visto de que eh, se han cometido eh, bastantes irregularidades y también, por qué no decirlo, no? que han vulnerado mis derechos, mis derechos y mis garantías como ciudadano y como ser humano. Ahora, con lo que la, el fiscal general, la enchipa, eh, nuevo en el cargo, eh, está, creo yo, poniendo, como pedía más antes, los puntos sobre la CIA, sobre la, poniendo la, la casa en orden, está viendo las irregularidades que han pasado, eh, estamos, vamos a pedir bajo estos elementos, yo espero pedir para los próximos días la libertad pura y simple, porque eh, sobre todo para poder movilizarme por, las, por la calle, yo ahorita en domiciliaria, por lo menos quiero movilizarme, quiero caminar, quiero visitar eh, mi tierra que es Oruro, Quiero estar al lado de la familia, allá también mi familia en Cochabamba. Me están esperando y yo estoy no sabes cuántas ansias tengo yo de, de poder estar ahí, caminar por las calles de mi ciudad. Como te decía, extraño mucho eso. Y ya quiero, con estos nuevos elementos, con nuevos nuevas personas que han tomado conocimiento del proceso tan injusto que se me ha llevado adelante, espero poder... Eh, caminar ya en completa libertad en los próximos días. Gabriela, el doctor te escucha tal vez si tienes alguna consulta consulta para él, por favor, doctor. Gracias, Andrea. Eh, doctor Gabriela, le saluda desde los estudios de La Paz, y bueno, eh, nosotros lo que queríamos era tener una percepción suya, sabemos que está con esta detención domiciliaria, y, y simplemente, eh, eh, ¿qué es lo que corresponde? ¿Cómo está llevando adelante? que le ha dicho su, su abogado, la defensa? Porque ustedes están con este proceso, más allá de que se haga una auditoría jurídica al proceso en sí, que se haya retirado eh, esta, eh, esta, esta, este tema que se tenía por la parte de la Fiscalía para aumentar eh, la condena a 30 años. Más allá de todo eso, usted está con un proceso en este momento, goza de una detención domiciliaria, sin embargo, está buscando que este proceso, pues, cumpla también todos los plazos establecidos. ¿Cuáles son los pasos a seguir, eh, doctor? Eh, buenas noches, Gabriela. Eh, como ya lo anticipaba, es el hecho de no cantamos victoria. Como tú bien lo dices, estamos aún con el proceso, eh, nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro norte es que se nos declare absueltos, absueltos de este caso, de esta acusación absurda que se me ha hecho desde hace cuatro años atrás. Eh, como les decía, lo, lo aliciente, lo bueno es de que estas nuevas autoridades que han ingresado eh, nos están se están dando cuenta, se están dando cuenta de cómo ha sido manejado este proceso. Eso nos está reconfortando, pero no es, el, no es el hecho de que ya bajemos la guardia. Tenemos que esperar todavía una apelación a la sentencia donde se me ha dictado 20 años. Todavía nos queda eso, hay que luchar contra eso y pedir pedir la absolución. Y por completo ya que se... Ya no sé ni siquiera que se me mencione ¿no? en, este, en este delito, en esta arbitraria y falaz acusación que se me ha hecho. Doctor, una consulta. ¿Cómo está la familia? ¿Están apoyándolo? ¿Sabemos que lo vemos más fortalecido, de hecho, eh, a, a, en estas semanas que han transcurrido? Sí, la familia. La familia siempre ha estado conmigo. Todo este tiempo que he estado con detención de domiciliaria, sin mentirle, todos los días vienen primos, tías, amigos, han llegado amigos de la ciudad de Oruro. Eh, estamos eh, siempre, como le digo, siempre estoy acompañado con alguien, siempre alguien viene a brindarme eh, buenas energías, buenas vibras, eh, apoyado, apoyado. Siempre con los amigos, con la familia, como ha sido desde un inicio, los compañeros de trabajo de igual forma, desde un inicio que todas esas personas que han creído en mí, ahora igual vienen acá a apoyarme en domicilio. Muchísimas gracias, doctor, por abrirnos las puertas de su casa, atendernos unos instantes. Y si queríamos conocer eh, su posición con relación a esto que se está llevando adelante. Las observaciones repetimos al proceso, eh, a la auditoría jurídica, cómo se ha procedido con el caso Alexander, están. Y, y, y lo otro es el proceso en sí que tiene usted para buscar la absolución, como decía, de la condena que ha sido emitida. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. O A sea, ustedes gracias. Buenas noches.